Bye. La promoción a la lectura podríamos considerarla como una especialidad de la gestión cultural como tal. Podríamos decir que incluso es más antigua que la gestión cultural, pero bueno, aquí habría que analizar muchos, muchos recovecos de, de este trabajo, de esta encomienda, que en diferentes etapas de dentro de las políticas públicas mexicanas se han establecido eh, en cuanto a la formación o la creación de lectores o la diversificación de las prácticas lectoras que son ámbitos distintos pero en, en sí podríamos considerar que para alguien que estudia gestión cultural sí eh, o incluso otras carreras como letras por ejemplo o comunicación eh, la, la, la promoción a la lectura puede llegar a ser un ámbito de desempeño específico dentro de, de toda esta gama de posibilidades que tiene la gestión cultural. Sí hay una serie de conceptos que, que se usan incluso indistintamente, como puede ser promoción de la lectura, formación de lectores mediación lectora, prácticas lectoras, que en algunos casos y en determinados momentos dentro del trabajo de reflexión epistemológica que se ha hecho sobre la promoción de la lectura son discusiones que aún no están acabadas. Eh, por ejemplo, la animación de la lectura eh, es un término que se importa de, de España, a finales de, los, de la década de los ochentas, por ejemplo, y que se promovió mucho a través de, del, consorcio, del consorcio IBI, ¿sí? y vinculado también con, con la UNESCO, este, si bien recuerdo. Eh, en otro momento, eh, esto de promover la lectura, eh, también se, se estableció como una política pública en, en los años ochentas, más o menos en México, y muy vinculado al trabajo de las editoriales, de las editoriales públicas. Y también en un, en un momento posterior, cuando se crean, por ejemplo, los rincones de lectura, se habla de la promoción a la lectura dentro del aula, pero no vinculado a los procesos académicos, y más en procesos de recreación, y se acuña por ahí el concepto de, del placer de la lectura como tal, ¿no? Que, que también eh, recuerdo que Marta Acevedo en un momento determinado eh, toma esta bandera y hace un trabajo muy especializado en, en, en el ámbito editorial para dotar a todas las escuelas públicas de, de, de este país de este concepto de, de los rincones de lectura que tendrían que estar en manos del maestro pero focalizados a que el alumno leyera por placer. ¿sí? Eh, en, en los últimos años se ha retomado un concepto de mediación lectora, que a mí todavía no me queda claro por qué se, se retoma y qué sentido se le está dando en este momento. Podríamos considerar que la función de todos, de todos estos conceptos es hacia el incremento del, de la práctica lectora en el país. Es decir, que haya lectores que entiendan lo que lean, que puedan establecer cadenas de lectura y que esto sea un indicador de desarrollo tanto en el ámbito académico como en el ámbito comercial, tomando en cuenta el, el, los intereses de las editoriales. Casos concretos de promoción a la lectura en un sector específico, como son los jóvenes, eh, IBI trabajó algunos años eh, dentro de un modelo español, de la animación a la lectura, eh, de la, lectura, la literatura infantil y juvenil, eh, se trabajó mucho con sectores de secundaria y bachillerato, eh, sobre todo tratando de impulsar a, a ciertos autores para que escribieran obras con un perfil para adolescentes que, y se promovieran mucho a través de los profesores de literatura o español, de, de, ya sea de nivel de enseñanza media o media superior. Eh, esta, esta propuesta, en esencia esta propuesta, tiene como muchas aristas, o ha tenido varias aristas, y podríamos hablar de casos específicos en la Universidad de Guadalajara. Tratar de que los escritores crearan obras con un perfil para adolescentes generó mucha polémica entre escritores. Algunos sí se subieron a, este, a esta encomienda y Jordi Soler, por ejemplo, llegó a, llegó a escribir con, con estos perfiles. Incluso Paco Talbot hizo algunos intentos, aunque su género es más el policíaco. Pero sin duda... Una experiencia que a mí me parece muy interesante y digna de, de, de, de un análisis este, más profundo es la propuesta que se hizo hace más de 10 años en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y con el, el Sistema de Enseñanza Media Superior que se llama Mil Jóvenes Con. Y lo que se hizo fue que el premio de literatura este, de la FIL, que en otra época fue el premio Juan Rulfo, el, el autor ganador del premio, se reuniera con mil jóvenes estudiantes del bachillerato de la Universidad de Guadalajara y entonces ahí encontramos a los gr grandes autores que no necesariamente tuvieron que a arrodillarse ante esta política de escribir para jóvenes sino que se acercaron a los jóvenes y los jóvenes se acercaron a ellos en un trabajo que, que tuvo muchas este, inconvenientes al principio de trabajar primero con los maestros de literatura de la Universidad de Guadalajara o con los que tuvieran talleres de, de promoción a la lectura para sensibilizar y acercarlos a los autores. Pero también sensibilizar al escritor que se iba a enfrentar a un auditorio con mil jóvenes que igual lo habían leído, que lo habían obligado a leer o que igual les habría interesado. Y entonces en este diálogo de vamos a ver ¿Yo qué puedo ser? O, ¿O ya soy tu lector? ¿O puedo llegar a ser tu lector? ¿O puedo no llegar a ser tu lector? ¿Y tú, escritor, qué tienes que decirme? Creo que esa experiencia ha sido muy interesante, porque se ha sostenido casi ya cumple una década y ahí hay, habría que recopilar muchas de las cosas que han ocurrido. ¿Qué ha pasado con esos jóvenes? Algunos que fueron en, en un en una labor de convencimiento muy bien este, armados a, esa, a ese convivio y a los que obligaron a ir sí. en estos espacios tan grandes de circulación del de libro como es la Feria Internacional del Libro, en donde yo sí puedo, desde mi percepción de promotora de lectura, eh, sí alcanzo a ver bondades, alcanzo a ver este, aristas interesantes, metodológicas, ideológicas incluso, y en donde también qué le pasa al escritor, que tiene que, tiene que enfrentarse a, a este monstruo de, de mil cabecitas que quieren acercarse a la lectura o que los obligan a acercarse a la lectura ¿no? y a la obra específica. Yo creo que ahí hay mucho que analizar, mucho que hacer. Y ahí es donde un promotor de lectura, un gestor cultural especializado en la promoción de la lectura tendría un campo de análisis muy rico. Pues antes que nada haber tenido una relación del primer tipo, tipo cercana, muy cercana, con la lectura, sea negativa o positiva, porque si no, no tiene ningún caso, ¿sí? Si no has vivido, padecido, sufrido o disfrutado el acto lector, con todas estas facetas que digo, no tiene ningún caso que quieras hacer un proyecto de promoción a la lectura, ¿sí? Si bien podrías como rescatar tu, tu, tu lector frustrado y tratar de entender por qué, por qué no pudiste ser lector, entonces sí podrías meterte a hacer como una propuesta desde la experiencia propia. Yo recuerdo que cuando estudié letras uno de mis maestros decía aquí no venimos a, más que a leer y leer y leer, si no van a leer no tiene ningún caso. Lo mismo le diría a alguien que, que, que va a trabajar un proyecto de promoción a la lectura. No es de oídas o de, de dichos como se podría trabajar. Otra segunda recomendación es no hay que redimir a nadie. Nunca. Jamás. Sí, porque hay presidentes de la república que en su vida han leído un libro no solamente de este país sino de otros y, es, y esta parte de que si la lectura te hace mejor o peor ciudadano y esas cosas a mí me parece que, que, que son premisas falsas y, y que no, no conducen sino a, a condiciones estériles y, y, y no mejor no solucionan nada entonces si no has vivido o padecido la lectura, mejor no entrar.